Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las novedades. Historias de fantasmas. Bienvenido al por primera vez amigos y amigas hoy por primera vez hoy vengo a entregarles de este mismo creepypasta que se titula loco de la motosierra de este mismo creepypasta fue uno de mis inspiración amigos y amigas por eso quiero compartirlos por tu usted por eso fue uno de mis favoritas, chicos y chicas póngase cómodos llevar palomitas bebidas disfruta el programa de arturo espectral 3014 and the revenge aquí empiezan de rodaje del video ahora mismo Video. Un día lunes en la escuela, estaba sentado con mi compañero de banco Jonathan, durante la clase de historia, la profesora nos dijo a todos los alumnos que debíamos hacer un trabajo práctico de dos personas como máximo, este consistía en hacer una lámina sobre la edad media y debía ser entregado al día siguiente. Le propuse a Jonathan que hagamos el trabajo juntos, él aceptó, llegamos al acuerdo de hacerlo en mi casa, ya que quedaba a unas tres cuadras de la escuela y la de Jonathan a unas cinco. Al terminar el horario de clase y salir de la institución, nos dirigimos a comprar los materiales para hacer el trabajo y luego llegar a mi casa. Punto. Cuando llegamos a mi casa, mientras almorzábamos y veíamos la televisión, apareció una noticia de un loco asesino suelto. Este secuestraba a las personas, las mataba y luego destripaba con su motosierra. Y como burla llevaba los órganos al lugar donde lo había secuestrado. Normalmente atacaba en la noche o por la madrugada. No le dimos importancia y terminamos de almorzar. Luego, nos dispusimos a comenzar el trabajo práctico, cuando terminamos eran las 9.30 pm, Jonathan me dijo que se tenía que ir a su casa, me ofrecí para acompañarlo, pero él no quiso. Me despedí y me fui al ordenador. A la mañana siguiente antes de ir a la escuela, me pareció raro que Jonathan no me haya pasado a buscar, ya que siempre caminamos juntos hacia la escuela, pensé que se había olvidado, como otras veces había ocurrido, y que ya estaba en la escuela, entonces fui solo. Cuando llegué estaban todos mis compañeros, excepto Jonathan, algunos me preguntaron si sabía qué le pasó a Jonathan, ya que normalmente venía conmigo, pero les respondí igual de confundidos que ellos. Luego de terminar el horario escolar eran las 6.30 pm, por lo tanto, por estar en época invernal ya era de noche. Me dirigí hacia su casa, para ver qué había ocurrido la puerta, pero nadie salió a abrirme, jalé el picaporte y la puerta estaba abierta, intenté prender la luz, pero no funcionaba, lo llamé pero nadie respondía a lo mejor no me había escuchado, por lo tanto, me dirigí hacia su habitación totalmente a oscuras, cuando entré, sentí un ruido como si la puerta principal hubiera sido cerrada, me atemoricé, pero de todas maneras salí a ver qué había ocurrido, cuando salí de la habitación, miré hacia la puerta principal, hasta que alguien me golpeó por la espalda. Cuando desperté me encontré en un lugar desconocido ya que no había puertas alrededor y solo una escalera, supuse que me encontraba en un sótano estaba muy mareado, al parecer el hombre que me secuestró me había drogado, mire hacia alrededor y estaba completamente solo. De pronto, escucho un ruido idéntico al de una motosierra acompañado de un grito de dolor, al parecer había dos personas en esa horrible habitación. Subí las escaleras y lo vi, seguramente lo más horrible que pude haber visto en mi vida, estaba un hombre con una motosierra, descuartizando a Jonathan, el hombre no se dio cuenta de que estaba detrás suya y logré salir de la casa sin hacer ruido, corrí y milagrosamente pude escapar de ese maldito lugar. Buenos amigos y amigas con esto concluimos este día, con esto acabamos este video. gracias por habernos acompañado, estuvo bueno, esto fue mejor video del mundo y bellísima de me tuve mejorarlas, la nueva edición de verdad muy enorme y muy diversa con mucho mucho más que descubrir, gracias por habernos acompañado, nos vemos como siempre ya lo saben en unos días son un video. adiós, sayonara, soy Mati.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 en el botón que aparecerá muy pronto tu pantalla sin más decidió sobre la señora en cuenta las de historias del terror nos vemos después adiós va a salir por su hijo,